de nuevo el compita y sus teclados un saludo para mi compa Samuel Martínez Mario Martínez ¡Coño! ¡Si animado! ¡Y hay gana! ¡Coto Bayon! ¡La caco! ¡Si cachorro! ¡Y para el señor! Rogelio Martínez! ¡Y hasta San Antonio! ¡Buena peras! me